Amigos universitarios, buen día. Tenemos de invitada a una gran, gran atleta. Antes que nada es trabajadora de la universidad, ya está por jubilarse, pero una gran amiga, gran atleta comprometida con el deporte en general. Ella es Patti Danda. Patti, bienvenida. Patti, me gustaría que nos invitaras a decirnos qué es para ti el Gracias, amor por la invitación. Este El deporte es la esencia de las personas para mantenerse 100% saludables. Eh, algún día van a adivinar mi edad, pero los invito a, que, a ese reto. El deporte te regala disciplina, te regala salud, eh, tantas, tantas cosas que, que nos da el deporte que tenemos que estar siempre activos físicamente, ya sea para... No, no, no necesariamente para competir, sino para mantenernos activos. Ahora tuvimos un problema con este asunto de, de la pandemia y bueno, no me negarás ni, ni el público lo negará que todas aquellas personas que de cierta manera estamos activas físicamente este, estuvimos menos vulnerables al deporte. Hay excepciones, claro que hay excepciones, pero sin embargo los invito a todos, a todos los universitarios, a todo el público en general. A todo el mundo a que nunca dejen de, de creer en sí mismos y creer en que pueden lograr una caminata de 5 kilómetros, 10 kilómetros, un maratón, un triatlón, montar bicicleta por 5 horas, 7 horas o mar, este, que es lo que nos gusta. Los invito siempre a que estén activos físicamente. Patti, desde platico, es ciclista, no. es corredora, es trabajadora y este atleta alpinista y ya nada más le falta no sé correr este ya todo el mundo nos para <risa> Pati, un ejemplo a seguir de la universidad muy pocos la conocen eh, espero que algún día tengan la posibilidad de verla platicar con ella Pati, agradecerte estos más de 28 años pues ya te vas a jubilar pero tuviste más tiempo eh, ligados al deporte, ligados al trabajo, eh, Patti me gustaría que invitaras a la comunidad universitaria a estas locuras que llamas vida. Efectivamente, este, mi mami me dice, hija, es que estás loca. No importa que les digan locos, ¿no? por levantarse a las 5 de la mañana, acá como el compañero, este, por no desvelarse, por dejar ir a las fiestas. Ah, se puede hacer de todo, ¿eh? de, ma de manera ordenada lo pueden hacer, tener vida social, este, pero también a practicar deporte, como les digo, puede ser de una forma amateur solamente por eh, matar el tiempo, porque hay muchos casos que así lo hacen, no matar el tiempo, eh, pedalear 5 kilómetros, 20, 50, 120, correr, este ir al parque, invitar a sus niños en el carrito, ah, es que no puedo ir a caminar porque tengo mi bebé, pues compra una carriola y llévese a su bebé, o sea, no, no tienen por qué abandonar a los hijos, ni a los maridos, ni viceversa, siempre los invito a que hagan deporte Universitarios, este, nuestra infra infraestructura deportiva, hay que aprovecharla, lo que tenemos, este, darle uso, hoy por hoy las redes sociales, este, los espacios, podemos hacer a, a uso de ellos de una forma correcta, este, y positiva para nosotros este, Aprovechemos estos espacios y lo haciendo Lo dijo Patti eh, Lo ves, ella es muy joven todavía Pero el deporte te mantiene te ¿Sí? mantiene ¿Sí? Estable Física, emocionalmente ¿Mental? mentalmente, ¿Sí? mentalmente, que eso es lo más básico ¿verdad? Después sí, de la pandemia Patti, agradecerte todos estos años como universitaria eh, Termina tu vida laboral Pero sigue la vida deportiva de Patti Sí, y me pongo a las órdenes de todos los universitarios, del público en general. Ha habido gente que me consulta, que me hace preguntas. Los invito a que sigamos con esto de la alimentación, el ejercicio. En Facebook me encuentran como Pati de Anda, siempre a la orden para todos ustedes. Patti de La Guas para el Mundo. Gracias.